Bien, pues estamos aquí eh, en entrevista con R de Rumba. Están en, en tracción, Rumba, desde el enlace telefónico desde España. ¿Cómo estás, Rumba? Muy bien, aquí, tranquilo, tranquilito, la verdad. Muy bien. Muy bien, qué bueno. Oye, pues nos llega la noticia de que estás preparando un disco solista, eh, otro, el segundo, ¿no? Uh -huh, se puede decir que sí, pero está es diferente, claro. Ajá, exacto, con la, sor con la sorpresa de que ahora va a ser completamente de fondo. ¿Qué, qué, o sea, ¿Qué tanto es esto, cierto? O sea, de base completamente de funk. Eh, por ahí se menciona en el Preskit que un, un, unas colabos de raps, pero supongo que no es sobre el rap como, un, bueno, o sea, como bases de hip hop, como estamos acostumbrados a escucharte. Sí, a ver, eh, sí, claro, yo vengo del mundo del rap y claro que va a haber rap. En el álbum que saldrá para octubre, sí habrá algunas con rappers, pero no es el, lo que mueve el disco, el rap, ¿sabes? Sí que hay. Habrá dos o tres con rappers y tal, pero con ambiente funk debajo, ¿sabes? Como si estuvieran con una banda de funk. O sea, eso es así. Ese es el rollo, no es un disco de rap al uso. Y es un poco, pues eso, eh, con un poco de rap, con un poco de rollo instrumental, pero no instrumental de hip hop, sino funk instrumental y otro rollo así con coros también, un poco soul, un poco de todo. Música negra, así un poco que engloba. Sí, música vale. negra, como ustedes lo mencionan mucho siempre, ¿no? El, ¿Qué es lo que siempre has dicho de dónde has bebido en realidad la mayoría de tus empleos y todo? Claro, es una cosa... Yo no lo veo tan raro, es lógico lo que estoy haciendo. A ver, lógico. Me he metido en un berenjenal guapo de hacer un disco con músicos y con tal... Y que lo fácil hubiera sido coger rappers ¿sabes? de toda España hacer esto, pero con rappers, ¿vale? Pero no quería eso tampoco, ¿sabes? De hecho, al principio no iba a haber ningún rapper. Pero ya, claro, es inevitable. O sea, vivo rodeado de rappers, yo quiero salir ahí, yo quiero salir allá... Claro, y, y, y en verdad... Lo agranda el proyecto, evidentemente. Yo vengo del rap, era lógico. Era claro, lógico. o sea mínimo una, ¿no? Siempre hay algo que te, te va a sonar. Sí. Eh, aquí debe, aquí puede sonar un, un rap bueno. De hecho, a ver, en todo el disco realmente hay muchas instrumental y muchas con coros, cantado y tal, pero poder, se podría rapear en todas, realmente. Pues pasa como, como, como en el funk, así que me mola a mí. Tú puedes rapear en muchas bases de, de Stevie Wonder, de Los Meters, de de George Clinton, de Parliament, puedes ponerte a encima. Pues eso, pero, pero sin rappers. <risa> ¿Sí? pues se puede rapear en todas, realmente. En el single, el single te puedes poner a encima y vamos, va cuadrado, va guapo... Claro, que es, un, es lo que te iba a decir, no que por, por lo menos en el, en el sencillo que se llama Viva el Funk, para la gente que no lo ha escuchado, ya, ya está en, en Spotify, en YouTube, en todas las plataformas. Es, pues sí, como un funk más cuadrado. Me recuerdo un poco, no sé si conoces a Herbalizer. Ajá. Como por ahí tiene un disco que es este. Como bueno, con sonidos más, más funk, ¿no? O sea, como, como un hip hop con funk. No sé si tú sí, lo. Claro. Pero sí, el... esta, sí. Esta, esta es más normalita, a lo mejor. Luego hay canciones más, más de otro rollo, pero esta primera como presentación quería sacarla así. Sí, sí, puede, podría ser. Sí, no, no tengo que tener escuchado lo del Herbalizer, que dices, pero... Sí, desde luego, pero a ver, me pasa, yo me pongo un disco de Crusaders eh, del 73, y hay un de música, y dice, joder, pero si es que solo falta ponerse a cantar encima, tío, a rapear, claro. ¿sabes? Claro. Mi, mi, mi comentario iba hacia cómo es la... un poco la estructura, que nos cuentes un poco lo que hiciste en el, en el disco, porque, por ejemplo, en el video del sencillo, hay mucho, mucho footage de de ti en el, en el estudio grabando músicos, o sea, desde bateristas, trompetas, bajos, guitarras. El sampler sale ahí que estás desarmando tu, tu, tu MPC. Sí, sí, sí, sí. Sí, a ver... Es esto... un poco entonces, como, como la sí. estructura para, para imaginarnos, porque pues sí. al fin y al cabo estamos haciendo esa entrevista a partir de un sencillo, ¿no? Un sí. sencillo, sí, sí, sí, está bien. Cuéntanos pues, un poco para emocionarnos. Realmente es, es coger es una mezcla entre samplers programación, baterías y luego pues eso trompetas, trompas, armonías, uh -huh. mucha armonía, guitarra, o sea, es una mezcla total, ¿sabes? O sea, una sinergia. De hecho, muchas de las bases de los primeros esqueletos que decíamos nosotros, de las primeras demos, eran uh -huh. bases de rap, abandonadas, ¿no? O samples que nunca había usado, tal, y decir, hostia, a ver, esto, si lo ¿esto qué vamos a hacer? Lo armonizamos aquí, hostia, le metemos este ritmo, cambiamos las baterías, tal, mucho ha sido así, ¿sabes? Y ir armándolo, de hecho, Porcel y yo, el colega con el que me he hecho el disco, que es un guitarrista de por aquí, de la zona de Alicante, de un pueblo que se llama Sax Realmente, pues ha sido así, o sea, coger los samplers y ir poco a poco metiendo capas, añadiendo capas, no dejar simplemente una base. Ah, pues mira ya con esta guitarra, no, no, no, no, no, que evolucione, que progrese a hacer canciones, ¿sabes? No instrumentales de rap, eso estaba claro. Y tampoco he caído en meter ritmazos con mucha pegada. No quería que sonara ni muy rap ni muy, o sea una cosa media, ¿sabes? Una cosa media... pero que sonara más funk que rap. Eso lo tenía claro. Claro. Y para currar, lo que hemos hecho mucho es, pues ya te digo, en el estudio, a la vez que se componía, se grababa y casi se mezclaba, pero no. Se grababa y se componía en tiempo real. Era estar aquí, haciendo el disco juntos, a medias, o venía y te grababa, a lo mejor, cinco pistas de guitarras, no de guas ¿no? Y luego yo a mi bola me quedaba y como si estuvieras ampliando un vinilo de guitarras en el tono de la canción que estoy haciendo pues pom, pom, es un poco el concepto del sampler, pero con un músico live, ¿sabes? Ok, ok, sí, sí, justo eso es lo que te iba a preguntar, si era, si reto, o sea, si resampleabas, más bien sampleabas lo, lo grabado o ya nada más era como musicalizar las, las bases. No, que Sí, pero es no. de todo, ¿no? Algunas veces lo he hecho así, pero muchas ha sido grabar y tener pistas y pistas y luego elegí montar la canción a mi bola donde veía que yo me podía gustar, ¿sabes? Casi como... Sí, pero de decir, venga, méteme guitarras, algunas cosas las hacías de propio, pero muchas eran, o méteme vientos aquí, hazme tres pistas de trompeta, que ya veremos qué pasa. Y luego elegir, o sea, dejar al músico improvisar durante media hora y luego elegir lo que, ¿sabes? Eso mucho también ha sido así, de improvisada. Improvisada que luego cuadraba, la venía otro día, mira lo que te, hostia, joder, vale, pero eso que has puesto ahí, ahora quiero hacerlo así y así, porque veo por dónde va, ¿sabes? Pero vamos a meter esta armonía aquí y esta aquí porque ya, ya ha sido muy así. Ah, eso está muy divertido, ¿no? Bueno, supongo que claro. una música para, para hacerlo así, o sea, tener tus propios. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que, que Carlos Porcel, Carlos Porcel, con el chaval que me ha hecho el disco con el colega, pues toca la trompeta, toca la trompa, toca los teclados, toca el bajo, toca la guitarra, canta de puta madre. Entonces, luego muchas cosas las hemos cambiado con otros músicos y tal, pero para trabajar en un principio era con él solo y él y yo mano a mano nos bastábamos, ¿sabes? No hay que esperar, hostia, venga, bajo, vamos a tocar un bajo con un virtual, ya llamaremos a un bajista, a ver qué sugiere. No, no, él ya, como bajista, pues... Él ya no, tranquilo. Claro, aunque luego igual llamabas a un bajista, eh, un Noguia, que es un bajista con su instrumento mejor y con sus ruidos de bajista, porque a lo mejor por CEL el bajo tampoco lo dominaba tanto y te aportaba, pero muchas cosas se las ha hecho por CEL y yo ahí a la vez, o sea... Y eligiendo, tío, un lujo. Me lo he pasado en grande. Me he disfrutado, <risa> o sea, imagínate, el proceso. Sí, no, pues es que las dinámicas y los procesos, como dices, es más, más rápido y más fluido, ¿no? Cuando tienes toda esa versatilidad en, en una sola persona, ya tienes la, la química, supongo, de... Ya, ya habían trabajado ustedes antes... Yo, yo lo que había escuchado, por ejemplo, en algunos tracks, eh, recuerdo uno... Bueno, tienes ahí una colau con Shohai y un, y un vocal de, de punk, este Manolo Cabezabolo, que sí. es... Ahí, según yo, hay bandas, ¿no? Es en vivo, es, o sea, como la... Eso es una banda de Manolo Cazabolo. eso es ah. la, su banda, su banda punk. Luego sí. yo le metí mano a todo, pero eso estaba ya grabado. Pero ya estaba grabado, bueno, es un poco, digamos, yo arriba. No, como si lo produjera, me hice la estructura del tema y... Ya es, ya es la experiencia, ¿no? Y luego, antes había un rapero, no sé si es de Zaragoza o Zane, en donde yo escucho ya más, como la, eran, según yo, las guitarras y las trompetas eran... Sí, pero con él, yo lo que he hecho ha sido más sampler. Más clásicos sampler. Pero, por ejemplo, sí que Porcel, yo llevo aquí seis años, ¿no? Yo conocí a Porcel hace cuatro o cinco años. Uh -huh. Menos. Y ya, pues, por ejemplo, el disco el último disco de Sohai, de Violadores, Sohai, en el, su último álbum, ya sale Porcel, porque metí unos arreglos de trompeta, porque ya lo empecé a conocer y le dije, hostia, ¿quiere meter una trompeta? Y habíamos hecho ya una canción, nosotros, estábamos jugando, a ver qué nos, nos acabamos de conocer, ¿sabes? Y ya lo metí en disco porque vi que podía hacer cosas conmigo. Aparte de hacer el disco, hacer cosas con mis rappers y con mi gente, ¿sabes? Y a lo <risa> me siento. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. ¿Cu ¿Cuánto tiempo te tardaste, más o menos, desde que...? o ¿Cómo salió esta idea? O sea, ¿a partir ya de estas dinámicas o...? No, no, no. no. Al principio, Pero, yo... Claro. Sí. Yo, vine a esta, yo vine a esta ciudad pues, y, claro, yo aquí no tenía estudio. Vivíamos en una casa alquilada y me cogí el típico local de ensayo donde hay muchos locales de ensayo. Típica sala de conciertos de Alicante que se llama Sala Babel. Que tiene locales de ensayo. Entonces, ahí a través de un colega común, aquí en Alicante, a través de CRES, conocía por Cel, al colega este que te digo. Entonces, ya nos íbamos cruzando por los pasillos, él era fan de mis movidas, yo lo conocí, que le grabé unas trompetas para mi colega, allí en el estudiante de, de la sala Babel, y ya pues nos pusimos a jugar un día. O sea, venga, vente y grabamos unas trompetas, que tengo aquí una base más groovy, más tal, y hicimos una canción o dos, y dijimos, hostia, esto está guapo. Le enseñamos cada uno a nuestros colegas, hostia, esto está guapo, hostia, esto está guapo Nos hacemos un disco, venga, vamos a hacer un par de canciones más, a ver si esto llega hasta aquí o se puede Hicimos tres, cuatro canciones y dijimos, hostia, está guapo Vamos a hacernos un disco de esto, de este phone porque a mí me flipa Y me veo con ganas y con... Claro, esto te hablo hace cuatro años Pasó el tiempo y seguimos en los locales hasta que me monté el estudio Regraba todo lo que teníamos grabado lo volvimos a regrabar En el estudio, bien porque claro, no es lo mismo grabar en un local de ensayo que con acústica fulera. Lo volvimos a reglavar y aquí ya empecé a meter todos los músicos, los a baterías, tal. Ya o sea, que llevo cuatro años, realmente llevamos unos cuatro años con esto, pero metiéndonos caña un año y medio. Año y medio de, de y cerrarse. De hacer esto a la vez que otras muchas cosas. A esto, al principio le dedicamos un día a la semana que nos juntamos y hace un año pues ya nos juntamos dos, tres días para... Porque las canciones estaban, pero faltaba tomate, faltaba tomate, ¿sabes? Le hemos sí. metido muchas capas y muchas cosas, sí, sí. ¿Cuántos tracks va a tener? Trece. <risa> <risa> muy bien. Oye, ¿y cuál, cuál, cuál es la experiencia que te llevas a trabajarlo con uno de rap? O sea, la, la diferencia. Es muy diferente trabajar con, con músicos que con rappers, ¿no? Eh, claro, a ver, rappers al final son voces, ¿vale? y eh, estás más limitado realmente estás mucho más limitado porque la voz es la voz sabes a ver si sí, tu música que esté guay qué tal tus variantes tus partes tus, tus partes diferentes tal pero la voz es lo que manda sabes eh, yo lo tengo claro de toda la vida el rap la voz tiene que estar ahí y no puedes tampoco llevarte de hacer cosas porque va a molestar al flow de la voz o va a despistar aquí lo importante es el rap en el rap para mí Entiendo que la música es fundamental pero una buena base de rap pero aquí lo importante era la música, luego ya si metíamos más rappers, menos voces, coros, más soul, era secundario, lo importante era la música, lo teníamos súper claro y la armonía y el rollo que claro. llevaba, era, es más pensar en la canción más que en el rapper solo, sabes, Claro. con los rappers es más complicado eso, al final un rapper pues quiere... quiere eh... Sí, a eso me refería un poco como... tiene una idea muy específica de lo que quieren hacer, ¿no? Con... Sí, suelen, suelen venir con las cosas claras en la cabeza, sí, sí. Exacto. Y con un músico tal vez sea un poco más colaborar, como más libre, o sea, puedes hacer más sí, cosas. Sí. Claro, aquí era totalmente free todo, estábamos abiertos a todo, claro. Es un proyecto también mucho más abierto, más musical, más espacial, si me apuras. Había sí. muchas cosas, ¿sabes? Y, y eso se agra yo lo agradezco, claro, está guay. Está guay, sí, sí. He Oye, ¿cuándo, eh, ¿ahorita en qué fase está? ¿Ya, ¿Ya se terminó de mezclar? Porque sale hasta octubre. Bueno, me había dicho este Pablo que hasta por septiembre, ahorita me dices tú que octubre. No, octubre, bueno, octubre, sí. O sea, habrá un single a final de septiembre, otro single y a mitad de octubre esto está en la calle. A ver, sí, está sí, ya, está ya. Si lo tengo, sabes lo que pasa. Hay que ir con mogollón de tiempo de antelación porque yo en este proyecto tengo muy claro que quiero que salga a la vez el CD y el vinilo, ¿vale? Y la fabricación de vinilo, aquí, no sé, allí como está, aquí en Europa, les cuesta mucho, tío. Mucho. Antes no, ahora como todo el mundo hace vinilo y no hay tanta fábrica, porque muchas cerraron hace años, entonces cuatro meses hay que estar de antelación para hacer un vinilo. Entonces, sí. los CDs en un mes los tienes eh, rápido. Pero un vinilo, pues, entonces, ya esto lo entrego ya. No, no lo tengo masterizado del todo porque estoy acabando alguna mezcla, pero ya esta semana lo entrego, realmente. Y ya me olvido. ¿Tú te haces la mezcla y el máster? La mezcla la hago yo, sí, sí, pero el máster no, el máster. El master lo mando a un masterizador de Zaragoza, a Baku, como si yo masterizarlo. Yo hago la música, yo la grabo, yo la mezclo, masterizarlo ya te estalla la cabeza, ya no sabes, ya estás saturado de las canciones, yo no podría, o sea. Sí. Sí, sí, sí. Hay claro. muy fino, para masterizar hay que hilar muy fino y yo no, no sé hilar tan fino. <risa> Y por ejemplo, para presentarlo en vivo, ¿cuál es el, el, el, el plan? Pues el plan para empezar que nos dejen hacer conciertos en España, porque bueno, sí, ya. Sí, es sí, claro. no sé. bueno, claro. Eso es lo primero. Y lo segundo, pues sí que me gustaría pues, hacer una cosita con una banda pequeña, poca gente, o sea, tres músicos, yo y tres músicos, algo así. Y hacer unas cuantas presentaciones me gustaría, sí, para que te va a engañar. Enfocarlo en plan en plan un poco Dj, ¿sabes? De sesión, pero con músicos y con todo. Pero sí, llevo idea, llevo idea de hacer ya, algún directo. ¿Ya, ya han, han ensayado algo o... No. Esa, ya... la parte Esa es la parte dos, ¿vale? Hasta <risa> entregue el máster ya podemos jugar, pero hasta <risa> que no entregue el máster no quiero ni pensar en eso, ¿sabes? <risa> Muy bien. Sí, no, pues uno es que uno, luego uno se va emocionando, ¿no? Como vas como vas haciendo las cosas o en la, en la fase de, de, de producción, así como... ¿Qué puedes hacer o qué te gustaría hacer? Ahora sí, sí es complicado con esto de pues, la cuarentena. Digo No sé en qué punto están, o sea, pero pues por lo menos aquí sí, todavía ni siquiera se permiten abrir este, este cines ni nada que congrega más de... creo que 50. Oficialmente es como nada, nada que congregue más de 50 gente. Entonces, sí, sí, aquí por ahora es así, pero vamos, aquí se va a abrir ya, porque ya se está superando. A ver si no hay ningún rebrote, pero en teoría aquí en julio vienen los guiris de vacaciones. Vienen los europeos y ya abrirán todo. A ver qué pasa. Aquí sabes lo que, va, lo que va a mandar. Aquí manda el fútbol. Cuando dejen entrar a la gente al fútbol, dejarán hacer conciertos. Grandes, pequeños y de todo. Eso va a ser así. No lo había pensado. Sí, acá un poco también. Yo creo que mucha gente está esperando eso. Oye, y por ejemplo, o sea, ¿cómo crees que vayan a cambiar las dinámicas o qué es lo que te, te ha puesto a replantearte un poco la, la promoción o del, de, del disco, eh, esta situación de, de la cuarentena, o sea? A ver, afecta a lo que más afecta sobre todo al directo, claro, es lo único así gordo que afecta, esperemos que en octubre pues las cosas estén más tranquilas y el año que viene sobre todo, yo, yo no estoy pensando en hacer nada en directo este año, yo lo doy por perdido, de hecho yo tenía que estar de gira ahora con KCO Teníamos unos cuantos, 30 festivales, íbamos a México también, se ha parado todo. Entonces esperemos que a partir de febrero del año que viene se puedan hacer cosas. Bien, ¿sabes? porque lo que no puede ser es una sala pequeñita, por ejemplo, mi proyecto este de fondo es para cositas pequeñas, una sala de 200, lo que sea, ¿vale? Y que vayan 100, porque no puede ir más gente, entonces, no salen las cuentas, no vas a poder girar, y no, ni tampoco vas a poder poner la entrada muy cara, porque entonces no va la gente. Entonces, a ver que se normalice y espero que febrero el año que viene pueda hacer unas presentaciones es lo que me gustaría claro claro sí sí sí sí mucha gente está ahorita adoptando bueno lo que he visto son como estos lives pagados no por como casi casi lo que estamos haciendo ahorita pero con la banda no pero claro sí eso sí. Ya, ya empezamos a hacer es un muy raro tío a sí, ver no. sí. Si fuera un virus que muere isofacto y todos en casa han cerrados y tal, pues igual sí, pero a ver... <risa> Al final, sí, no sé si esperar tanto, claro, dentro de un año habrá una vacuna y ya esto se disipará un poco. Pero claro, un año no podemos esperar, un año más, o sea, dos años parados no se puede. Entonces, a ver, a ver, vamos a ver. Sí, pues a ver qué... Bueno, sí, acá estamos igual todos esperando a ver qué pasa con, con esto, en, el, en la parte musical, ¿no? Bueno, creo que entonces como previo es algo es una buena pues no sé, nos dista grandes rasgos lo que es el disco, sí, a sí, ver sí. un poco ver lo que pues ver qué vamos a encontrar ahí. Más claro, que, sí. un 13 tracks. Entonces, este, y que no se esperen un disco de rap ni tampoco una cosa free, muy friki, muy loca de fondo, espacial, o sea, yo lo he hecho muy también en plan un homenaje a los grandes clásicos y quería hacer una cosa muy roots. ¿Sabes? Muy... No quería hacer nada siglo XXI, ¿sabes? Mm, es un disco lleno de samplers lleno de música guapa, de teclas guapos, de líneas de bajo guapas, de ritmos guapos, scratchings, o sea, es un poco... ¿Y algún rapper? ¿Alguna cantada? Entonces, vamos a ver cómo le entra a la gente, tío. Yo también quería sacar, porque mi intención hubiera sido sacar el disco ahora, ¿sabes? Pero con lo de la pandemia lo paramos todo. Entonces he querido soltar este single para decir ya está basta la nariz. Digo, quiero que vean qué estoy haciendo. Que vea la gente que... Está haciendo este rollo y, oye, se pasa el verano con esta canción y en octubre vamos con el disco, gordo. Claro que sí. Venga, pues, pues mucha suerte. A mí me gustó ah. mucho. Yo espero, se los recomiendo a toda la gente que, que esté viendo la entrevista, que, que le atracción regularmente. Pues el, el sencillo es algo, es algo prometedor, es algo nuevo, o sea de, a lo que nos tiene acostumbrado rumba, ya sea en, en beats, este, es o con sus interludios o o con sus canciones producidas a, a rappers, ¿no? De lujo, eso es, sí, eso es. Pues Rumba, muchas gracias. Este, ¿Algo más que quieras agregar aquí ah, a la gente pues, de México? Un saludo a toda la gente de México, que es que os echamos de menos, realmente, nosotros vamos mucho a México, pero mucha gente que nos quiere allí. Y gracias por tu apoyo, por estar ahí, tío, de lujo. Gracias a ti, Rumba. Pues muchas gracias. Ahora, cuídate mucho, tío! Igualmente. Hasta la vez. Hasta la vez.